¿Cómo captar clientes en Twitter en modo automático? Lo vemos en este capítulo de plandenfoque.com. Bienvenidos. Esta herramienta que os voy a presentar no solamente permite precisamente captar clientes, enviar el tráfico que requieres en modo automático, sino que también te permite contestar a aquellos que han tuiteado usando tus palabras clave. La herramienta que te presento a continuación hace eso. Atrae tráfico caliente con compradores. Atrae a quien está buscando productos de tu nicho. Esto que ves en pantalla es el dashboard. ¿Qué es lo que hace exactamente Twitter Push Pro? Coge tráfico de las tendencias basado en localizaciones, keywords y hashtags. Encuentra leads cualificados y conecta con ellos en modo automático. Responde de manera automática, hace retweet y además puede incluso hacer mensajes directos enviárselos y engancha con los prospectos de manera automática potenciales clientes que en estos momentos están tuiteando y lo hace automáticamente de manera rápida sin tú preocuparte cómo conseguir tráfico en twitter en modo automático lo que hace esta herramienta es estar enfrente de tus compradores justo en el momento en que quieren comprar y solamente en ese momento ...creando campañas, conectando con el feed de tu web o con el canal de YouTube. También tienes un dashboard, como ves en pantalla, muy fácil de entender. En estos momentos, Twitter tiene muchísimo peso. Para muestra, la estadística que ves aquí. 313 millones de usuarios activos y más de 1,3 billones de cuentas de Twitter. El 46% de los usuarios de Twitter lo usan al menos una vez al día. Y el 40% de los usuarios al menos tienen el grado de bachiller. En Twitter los usuarios compran algo online cada mes según atwick.com, y casi el 80% han buscado cosas para comprar en Twitter según la misma fuente atwick.com. ¿Es eso suficiente para convencerte de que una herramienta en modo automático te sirva precisamente para eso, captar clientes cuando ellos están buscando tu producto? Actualmente hay más de 313 millones de personas, es el número de los usuarios activos en Twitter no es una gran multitud pero la calidad de esta gente es muy importante tiene un alto porcentaje de graduados de gente que trabaja y gente que hace dinero que es lo importante para buscar a tus clientes los usuarios de twitter no tienen mucho tiempo realmente son eso sí muy buenos compradores y además los usuarios de twitter también están no están en todas las redes sociales, por lo que es importante que info enfoques a alcanzar online marketing a través de Twitter, tanto si eres como un e-commerce, un marketing de contenido o haces afiliación. Necesitas estar seguro de que estás enfrente de toda la multitud para entrar en el embudo. Eh, realmente no hay muchos compradores reales aunque tengas muchos visitantes, las conversiones dependen de la calidad y de todo lo que puedas hacer. Solamente un 5% vas a convertir, o como mucho, ¿no? Entonces tienes que estar bastante integrado en Twitter para alcanzar exactamente a la gente que tiene ese poder adquisitivo. ¿Qué pasa en Twitter? Bueno, pues que la gente no tiene mucho tiempo, por eso el microblogging hace posible esta herramienta que se llama Tweet Push de la cual puedes apuntarte en el link que ves en pantalla o en la descripción es una herramienta que te permite eh, estar precisamente delante de tu cliente cuando él quiere comprar y es una herramienta en la cual no tienes que, que estar encima, tienes que simplemente ponerla en marcha y TweetPush lo que hace es hacer todo el trabajo en modo automático, 100% automático se puede monitorizar cosas como por ejemplo y cambiarlas, como por ejemplo, eh, saber exactamente tener cuántas identidades en Twitter eh, quieras tener, eh, postear, eh, programar, eh, replicar, hacer retweets y también monitorizar los hashtags y keywords que tú le digas a la herramienta. De esa manera descubres clientes que en estos momentos ponen el hashtag y la palabra adecuada y puedes contactar con ellos en modo automático. Simplemente automáticamente enviándoles un mensaje replicándoles y yendo a la audiencia perfecta si necesitas ese ese esa manera de llegar a tu audiencia conecta con el link que ves a continuación y conecta con tus canales de vídeo y con tu post puesto que además tiene esa pero no es todo además todo el poder de automatización que tiene esta herramienta te permite además ir sin tener que estar encima ir haciendo cualquier cosa que hagas en tu vida con esta herramienta generando tráfico generando compradores de manera automática y enviando tráfico a tu página web a tu página de compra es una herramienta fantástica os la recomiendo tweet push y pulsa abajo en la descripción o en el link que ves para poder mirar ¿Cómo es esta herramienta?